El día de hoy, como lo mencionamos hace un ratito, queremos hablar sobre la historia de Jesús, los discípulos, los que comieron y un niño. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Marcos, y vamos a entrar en materia, por favor, vamos a utilizar varios pasajes de la Biblia y vamos a pasarnos de un lado al otro dentro de la misma historia. Vamos a estar en el libro de Mateo 14 o Marcos 6 o de pronto en Lucas 9 o en Juan 6. Vamos a movernos en esos capítulos para poder eh, conocer un poquito más sobre esta bonita historia. Les platico para ponernos en contexto. Resulta que Jesús había enviado a sus discípulos de dos en dos... A predicar, a avanzar, a sanar, a mostrar el plan que Dios tenía para, para este mundo. Y entonces vienen de regreso todos los discípulos. Vienen de regreso, toman un tiempo para estar con Jesús. Estoy en Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Quiero imaginarme el informe. El informe de ministerios personales, por los grupos pequeños, dos en dos, parejas misioneras, mostrando que habían sanado, que habían predicado, que habían ayudado, que habían ungido, cómo Dios había estado obrando a través de ellos las historias que traían pff, maravillosas. Y entonces Jesús le dice, Vénganse, venganse, vamos a sentarnos un ratito para acá, vamos a descansar. Vamos a tomar dice el versículo 31 y él les dijo Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer Ojo ahí con la palabrita que la primera palabrita que les dice Jesús Venid, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso Se los lleva Jesús aparte, los siente en un lugar no habían tenido tiempo de comer porque habían caminado, habían predicado, habían sanado, habían estado trabajando y ni hambre daba. O a lo mejor sí, pero se la aguantaban. Comprometidos con una misión, seguían avanzando, no importando el hambre. O que de pronto, como pasaban en algunas casas, no les abrieran, no les hicieran caso. Ellos seguían firmes en lo que creían y en la labor que les habían encomendado. Ahora Jesús les dice, vénganse a descansar. El problema es que mientras Jesús los lleva a descansar, hay toda una multitud que empieza a congregarse. Era la época de la Pascua y empezaban todos a venir por los caminos de diferentes lugares, trataban de estar cerca de, de, de, de, de Jerusalén. Y entonces, pasa algo que para mí es algo, no, no, no, no. Como que no tiene mucha lógica. Jesús les dice, hey, muchachos, vénganse a descansar. Pero mientras descansen, vamos a atender aquí un grupito de personas que tenemos. No son muchos, no se apuren. Este, ay, ¿Qué tanto son cinco mil personas? No pasa nada, vénganse. Vamos a descansar atendiendo a este grupo de personas. A ver, ¿vamos a descansar o vamos a trabajar? No, vénganse a descansar. Los estoy invitando para que vengan a descansar. Y mientras descansan, bueno, vamos a atender a este grupo de personas. Así es que Jesús empieza a hacer la labor que estaba acostumbrado a hacer. Quiero que se imaginen la gente reunida, la ladera de la montaña, el mar, los barquitos. Las... Y de pronto Jesús empieza a hablar. Algunos de pie, otros logran sentarse... Algunos encuentran una sombrita y todos guardando silencio para que la voz del maestro pueda escucharse en todos lados. Termina de contar la primera historia y empieza a llegar la gente con sus enfermos y llega alguien y lo traen en una camilla el enfermo y llega Jesús y lo toca y la persona se levanta y se escucha en la multitud, ¡Oh! Y la emoción porque sanó a uno, porque ya levantó al otro, porque tocó, abrazó a un bebé y lo bendijo. Imagínense la cara de las mamás que estaban ahí. Yo también Jesús por mi niño, mi pequeña. Jesús bendecía a los pequeños y la gente estaba emocionada. Era tanto que ni se quería sentar. Quiero imaginarme y esto es mera imaginación. Que dentro de todas las mamás que iban, iba una mamá, una esposa de un pescador, llevaba a su niño pequeño y sabía que iba a buscar a Jesús, iba a buscar a Jesús, sabía que iba a tardar un poquito así es que le puso un lonchecito al niño. unos panecitos, unos pececitos y ahí estaba la mamá llevando a su niño. Quiero imaginarme que a lo mejor hacía mucho sol, a lo mejor no encontraron una sombrita donde ponerse y a lo mejor el niño fue y se sentó en la sombra que hacía una persona alta que estaba ahí por lo tanto reflejaba una sombra y el niño ahí se agachó. Mamá, espérate, no digas nada. Escucha lo que dice, está bien padre la historia, está bien bonita. Y el niño escuchaba los milagros, la bendición para los niños. Y entonces se hace tarde y llegan los discípulos un... Unos cuantos discípulos le dicen a Jesús, maestro, despídelos, que se vayan a los pueblos cercanos a comer, que busquen algo porque, y perdón por lo que voy a decir y lo digo con mucho cariño, pero señor ya es sábado y ya dieron las 12, y a las 12 da más hambre y a lo mejor ya es hora de ir a comer, señor ya despídelos por favor. No tienen por qué irse, le dice Jesús. Denles ustedes de comer. A ver, ¿cuánto traes? Vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto? Uy, maestro, le dice Felipe. ¿Doscientos denarios? No alcanzarían. Cuando Jesús te dice, dales tú de comer, dales vosotros de comer, siempre ponemos pretextos. Pregunta número uno que dice ahí. ¿De dónde conseguiremos o de dónde compraremos pan para todos estos? Y esto me estoy yendo al libro de Juan. ¿De dónde vamos a comprar? Doscientos denarios no nos va a alcanzar. Llega Andrés y le dice, aquí hay un niño y tiene solamente cinco panes y dos peces. Y viene la siguiente pregunta, ¿pero qué vamos a hacer con solo esto? Solo es un poquito. No tenemos para más. Y entonces... El que dirige la orquesta se para al frente y les dice a los discípulos: Divídanlos, siéntenlos, grupos de 100, de 50. Toma aquella, aquella comida, panecitos de cebada, qué ricos, unos pececitos, que por cierto era el lonche que cualquier pescador podía llevar. Era un lonche humilde, era una comidita humilde, pero llenadora. Y para los que disfrutan del pescadito, a lo mejor ese pescadito, y si estuviera en nuestros días, a lo mejor iba envuelto en un aluminio, a lo mejor lo pusieron por las brasas, lo abrieron y se encontraron por ahí, un limón lo partieron y se lo hizo. Ahorita cenamos, no se apuren. A lo mejor y el panecito. Era algo sencillo. Era humilde y entonces Jesús lo toma, da gracias y se lo entrega a los discípulos y los discípulos a su vez van y lo entregan a las personas. Ojo, quiero imaginarme, la gente está sentada sobre la ladera de la montaña. Quiero imaginarme o por mi lógica, Jesús estaba en la parte de abajo y la gente hacia arriba para que pudieran escuchar. Yo espero que se lo imaginen de esa misma forma. Los discípulos cansados del trabajo que estaban haciendo No habían tenido ni tiempo para comer Y entonces Jesús les dice Siéntenlos y vayan y sirvan ustedes a toda la gente Entonces los discípulos tomaban el, el pan Que Jesús había partido Tomaban el, el pececito, el pescado Y lo llevaban para grupos de 50 Y había que subir en una canasta En un... En un colote o como le dicen ustedes cuando andan la gente así cortando el maíz y luego se lo amarran y lo van poniendo. En un cesto. Van los discípulos cansados, suben a la ladera de la montaña con los, la comida, la reparten y bajan con, la, con, el, con el canasto vacío. Nuevamente Jesús los llena, suben con el canasto lleno, bajan con el canasto vacío. ¿Cuántas veces subieron la ladera de la montaña los discípulos cargando el cesto lleno? Eran doce, eran cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas veces subieron? ¡Uf! Cansados de venir de otro lado. Vénganse, vamos a descansar. ¿Y qué vamos a hacer, Jesús, para descansar? Bueno, este, miren, agarran esos cestos y los vamos a llenar de comida y los vamos a llevar. Gracias por el descanso, qué bonito. Qué bonito que descanso de esa forma. Los discípulos llevaron, comieron todo lo que pudieron, se llenaron, se saciaron. Los discípulos también comieron y entonces le dice Jesús, bueno ahora suban con el canasto vacío y junten todo lo que quedó. Y tráiganlos. 12 cestas en total. Yo quiero sacar muchas lecciones de esto y la verdad, el deseo de todas las gentes muestra lecciones preciosas sobre esta historia. Número uno, ¿te has puesto a pensar que tú eres un canal de bendición? El tema de hoy es yo voy, pero no solamente voy, sino que también comparto. Número uno, para poder llegar a las personas con el alimento que Jesús estaba dando Era necesario alguien que lo llevara Alguien que pudiera tomarlo de Jesús, lo que Jesús le estaba dando Y llevarlo a las personas que tenían hambre Ese, pongámosle ese servidor, esa persona que servía Era el discípulo si el discípulo se ponía a quejar, Señor, estoy cansado, me duelen los pies, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. Ya dame. Quizá esa gente nunca hubiera podido recibir. Déjame decirte otra cosa. Las manos de los discípulos jamás estuvieron vacías. Siempre estuvieron llenas de lo que Dios les daba. Jesús les daba algo, ellos lo llevaban. Terminan de comer. Y van ellos, recogen lo que está y lo traen de regreso. Y sus manos siguen estando llenas. Nunca estuvieron vacías las manos de aquellos que llevaban la bendición de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el niño no da su, su lonchecito? Si hubiera estado en esa etapa cuando dicen mío. Y defienden a capa y espada lo que es suyo. ¿Qué hubiera pasado? Pero el pequeño dio compartió. Los discípulos compartieron. Terminan, se recogen las doce cestas. Y dice el deseo de todas las gentes. Cuando estaban recogiendo la gente que estaba ahí, se acordó de sus amigos. Y quisieron compartir lo que había quedado del milagro de los cinco panes y dos peces que hicieron llevarlo con sus amigos que no habían podido ir a ese momento, que no habían estado presentes, tomaron parte del milagro y se lo llevaron a compartir con sus amigos y me imagino que le dijeron, mira, de cinco panes y dos peces comimos una multitud y te comparto a ti un poquito del milagro que Él hizo. Y de pronto, esas personas que se llenaron Compartieron. Cuando Jesús dice: Venid, esa palabra, según la Real Academia Olmedo de la Lengua, se compone de dos palabras y de dos acciones. Número uno es: Ven, y después. Id, primero vienes, descansas, estás con el maestro y después llevas lo que te dio el maestro No puedes dar lo que no tienes, ven, id, muy sencillo, ven, descansa en el maestro y comparte el milagro que Dios está haciendo y permite que otros también puedan compartir. Ahora, pasémoslo a nuestros días. Y casi estoy por terminar. La gente cuando habla sobre esto le gusta mucho poner énfasis en los 200 denarios a cuánto equivalía. Yo quiero poner atención especial en cuánto costaba la comida del niño. Imagínense... Nuestros hermanos que están allá en casa van a hacer un viaje a otra ciudad. Viajan, digamos que estamos de aquí en Monterrey y viajamos hacia Guadalajara. Viajamos a la Ciudad de México, viajamos a otro país. Y, porque digo, estaban viajando la gente en aquel entonces iban para la Pascua, iban, venían. Y necesitan llegar a un lugar para comer. ¿Cuánto dinero se gastan ustedes en una comida? ¿Traen hambre y se van a sentar a comer? A ver los que están aquí, ayúdenme por favor ¿Cuánto dinero se gastan ustedes en, una, en, un, en un lugarcito para comer? Escucho cifras, escucho cifras ¿Cien pesos? Llegan, ah pero resulta que Jesús les dio para comer Y todos comieron y se llenaron hasta que se llenaron Hasta que hubo para sobrar Por lo tanto era un buffet Así es que más o menos ¿Cuánto nos cuesta un buffet? 300 ¿Cuánto nos cuesta un buffet? 200 ¿Quién da más? Vamos a ver con quién me voy a cenar ahorita. ¿Cuánto cuesta una comidita donde tú comes llenas y es todo lo que tú puedas comer? Ahora, sigamos imaginándonos. Esta es pura imaginación, ¿eh? No vayan a decir, "El pastor dijo, no, no, no, es imaginación, hermanos que están allá en casa, por favor, saquen su celular, los que están aquí también saquen su celular. Abran, por favor, la calculadora. Imaginémonos, dice la Biblia que había cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Ahí es que había cinco mil personas. Imaginemos que la mitad o que había, que cada, cada hombre de los que estaban ahí, estaban felizmente casados y habían llevado a su esposa. Que la mitad de esos hombres se habían llevado a su esposa. Por lo tanto, ¿cuántas mujeres había? La mitad de cinco mil 2.500. Imaginemos solamente que la mitad de esas mamás llevaban un hijo. Por lo tanto, ¿cuántos niños había en ese lugar? 1.250. 5.000 más 2.500 más 1.250, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 8.750. Ahora, esas 8.750 personas imaginarias comieron... Hasta que se llenaron. Y si nosotros comemos hasta que llenamos, ¿cuánto dijimos que nos costaba un buffet? 200. ¿Cuánto es 8,750 por 200? Déjenme sacar aquí mi calculadora. Los que están ahí en casa, por favor, ayúdenme. 8,750 personas por... ¿cuánto? Espérense, espérense. ¿Cuánto? ¿Un millón? el pan de cebada más caro del mundo y el pescado más caro del mundo. Porque tan solo cinco panes y dos peces fueron equivalentes a cuánto en pesos y centavos. ¿Un millón qué? Más díganlo fuerte porque los veo incrédulos. ¿Un millón? 750 mil pesos? Y si estamos aquí en México, los hermanos que están allá en su país, en Estados Unidos, en Colombia... Un millón setecientos cincuenta mil pesos. ¿Sabes? A veces, demeritamos lo que tenemos. ¿Mm? Pero solamente tengo cinco panes y dos peces. Pero es que no tengo para más. Para nuestros muchachos que tienen ganas de venir a estudiar a Montemorelos. Pero es que tan solo tengo esta parte. No tengo, no me alcanza, no. Para que Dios está empezando un proyecto. Pero es que no me va a alcanzar. Tan solo tengo esto. Para nuestros hermanos necesitados. Pero es que es bien poquito. Es bien, es más, son cinco panes. Y la Biblia a lo mejor lo dice. Yo espero que no se diga de esa forma. Pero desde una manera despectiva, pececillos. ¿Eh? No, déjame decirte que lo que tú tienes, tus cinco panes y dos peces puestas en las manos de Dios de forma correcta, son millones y no te has dado cuenta. Es probable que quieras salir adelante con lo poquito que tienes y no quieres compartírselo al Señor. ¿Prefieres quedarte con tus cinco panes y dos peces y saciar el momento cuando eso lo puedes poner en las manos de Dios y ser de bendición para miles de personas, equivalente a millones de pesos. Porque déjame decirte que lo contrario del amor, ¿sabes qué es? ¿Saben qué es lo contrario del amor? A ver los que están allá en casa, ¿qué es lo contrario del amor? El egoísmo. Porque la característica principal del amor es dar Mientras que el egoísmo no da. Por eso, si vas a Jesús, vas a compartir en automático. Yo voy es igual a yo comparto. No puedes ir y no compartir. Es por eso, querido hermano, querido amigo, joven que estás allá en casa... Que estás pensando, luchando. Los que están aquí. Coloca lo que tienes en las manos de Dios. Comparte. Que tú no tienes idea del potencial que Dios puede hacer contigo. Con lo que tú eres. Con lo que tú tienes. Que Dios te ayude a cambiar ese corazón. Y decide. Voluntariamente compartir y poner en las manos de Dios quién eres y lo que tienes Y serás de bendición no solamente para los que están alrededor Sino para miles de personas Porque tú vales millones Que el Señor te llene de bendiciones Yo voy, yo comparto Es mi deseo en esta noche